Eh, queridos amigos de Argentina, eh, desde Cuba, a nombre de los cinco, les estoy enviando eh, un saludo eh, caluroso, todo nuestro afecto. Y bueno, nada, hoy conmemoramos eh, un aniversario más del natalicio de ese argentino, que luego fue cubano, que luego fue latinoamericano y más adelante fue universal, que fue Che Guevara aquí en Cuba se les recuerda eh, por todo lo que hizo por la libertad de nuestro país se les recuerda por la huella que dejó en la memoria del pueblo cubano por eh, su capacidad de dar el ejemplo eh, de guiar eh, con ese ejemplo de decir una cosa y hacerla y, y por esa gesta tremenda que comenzara en Guatemala y terminara en Bolivia, donde fue vilmente asesinado para eh, renacer y pasar a la inmortalidad. Les enviamos un abrazo bien fuerte. Eh, les agradecemos que hayan dado, dado un hijo de América Latina como lo fue el Che eh, y que nos los hayan dado a nosotros. Y bueno, nada. Eh, seguimos en combate y seguimos luchando por la América Latina que con la que por la que Che eh, luchó, con la que soñó, que es la misma América Latina de Fidel, de Chávez, de Martí, de Bolívar y de tantos eh, latinoamericanos que han dado lo mejor de sí para que nuestro continente eh, alcance su destino histórico. Eh, disculpen que les hayamos enviado un poco tarde este mensaje, y lo recibimos su exhortación hace un rato, pero bueno, va con el mismo cariño, como si hubiera sido dictada por la mañana. Eh, a nombre de los cinco del pueblo de Cuba, eh, René González, un abrazo.